Después de haber revisado y actualizado tanto el libro de primero de filosofía de bachillerato como el de historia de la filosofía de segundo de bachillerato, ahora la editorial Barcanova me ha encargado introducir mejoras en Noesis, que es el libro que contiene los textos que se han seleccionado para elaborar las pruebas de acceso a la universidad de filosofía. Preparé la primera edición de Noesis en el 2019 para preparar las pruebas de acceso del 2020 y lo hice dividiendo el libro en dos partes. En la primera parte se definía o se describía cuál era la estructura general de la prueba, se analizaba cómo se había de trabajar el texto antes de responder cada una de las preguntas y, por último, se describía cuáles eran las mejores estrategias para poder resolver de la mejor manera cada una de esas cinco preguntas que formaban parte de la prueba. En la segunda parte del libro se ofrecen ordenados cronológicamente los textos seleccionados para la prueba de cada uno de los autores, introducidos por una breve biografía del autor y una descripción también breve de lo que es el contexto filosófico e histórico que condiciona su filosofía. Justo a continuación se ofrecen los textos que han sido seleccionados, pero en vez de hacer una exposición general de la filosofía del autor, se ofrecen en forma de guía de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que se coge y se va exponiendo cada parte de la filosofía del autor que nos permite entender cada uno de los textos que se han seleccionado. Y esto se va haciendo de forma alternativa. Se explica una parte de la filosofía del autor que permite entender un texto, a continuación se explica otra parte de la filosofía del autor que nos permite entender el texto siguiente, y así sucesivamente, para acabar, para cada uno de los autores también añadimos dos apartados más. El primero, que se titula siempre El filósofo nos invita a pensar, formulamos una serie de preguntas, ordenadas por disciplinas filosóficas, que nos sirven para ver qué vigencia tienen los problemas que plantean en la actualidad. Y que también es útil para preparar la quinta pregunta de la prueba de acceso. Y por último, ofrecemos un ejemplo de prueba resuelta, es decir, cogemos uno de los exámenes que se han puesto en las selectividad de ese autor, de uno de los textos seleccionados, y vamos analizando y desarrollando lo que sería la resolución ideal de cada una de las preguntas. En primer lugar, un glosario para cada uno de los autores, en el que se definirán los términos y expresiones que este filósofo utiliza con más frecuencia. No solo se va a dar la definición, sino que se van a situar en el contexto de su filosofía, para que haya una mejor comprensión. En la prueba de selectividad, la definición ha de ser más breve, nosotros la expondremos de manera un poquito más desarrollada. En segundo lugar, para cada uno de los autores, también incluiremos un esquema general de su filosofía, en el que se interrelacionen las ideas y conceptos principales que desarrolla el autor. Esperamos que con estas mejoras Noesis siga siendo una herramienta útil tanto para aquella parte del alumnado que quiera aprender de manera autónoma como para el profesorado que quiere utilizarlo como herramienta para preparar las pruebas de acceso como para cualquier otra persona que simplemente esté interesada por la filosofía.